Quiero agradecerle la gentileza que tiene de acompañarnos esta mañana al doctor Iván Lima, que es justamente el ministro de Justicia. Doctor Lima, qué gusto, por fin lo podemos tener acá. Lingo, no, para mí es un honor siempre estar en Avellala. Siempre me acuerdo de todos los... Eh, programas que estuve acá y es una casa para mí, así que estoy muy honrado de estar con ustedes. Qué bueno. Eh, ha vuelto a ser noticia el Ministerio de Justicia, han, han hecho eh, un par de, de, de, de, de aportes, diríamos, a la agenda informativa vinculadas a la reforma judicial, pero no quisiera entrar a la reforma judicial sin antes eh, mencionar eh, esto que era parte del paisaje del Prado Paseño, ¿verdad? Esas carpas instaladas precisamente frente al ministerio donde, donde ahora está, pues, eh, el ministro Lima como, como responsable. Eh, qué complicado, ¿no? Pasar todos los días por el Prado, qué complicado llegar a tu oficina todas las mañanas cuando entras, cuando sales, ver otra vez que sigue allí la gente esperando, instalada, con expectativa, etc. Eh, hoy ha, ha mudado el paisaje y no solamente en una cuestión diríamos gráfica o física, sino simbólicamente también, ¿no? El, el Prado, ha, ha, del Prado más bien ha desaparecido esa, esa especie de símbolo que había contra, contra ciertos, ciertas cuestiones de impunidad, ciertas cuestiones de falta de reparación, de cierta injusticia, para, para sintetizarlo. Eran 124 meses eh, de, de las carpas, eh, 50 personas habían fallecido. El acto que presidió el presidente eh, conmemoraba 51 años del golpe de Banzer. 51 años más, 20 años que tuvieras, eh, las personas que firmaban con nosotros tenían más de 70 años, la, los más jóvenes. Y muchos de ellos están reclamando del golpe del 64. Entonces tenías personas que tienen... Casi octogenarios. Claro, entonces no, es, no era muy... Eh, razonable seguir con un eh, proceso de ver quién se cansa primero, si se cansan las carpas o se cansa el, el, el gobierno. Y ahí la decisión del presidente fue muy clara. La ley del 2004 decía 20% paga el TGN, 80% paga la cooperación internacional, pero tú no puedes hacer unas leyes para regular lo que va a hacer Francia, Alemania o algún país amigo. Y la cooperación no, no va a buscar cómo vamos a resarcir el daño a las víctimas de dictaduras. Entonces ese 80% terminaba siendo un un engaño. La ley del 2004 no tenía un cumplimiento efectivo y eh, es la primera decisión que tomó el presidente que es eh, de más de 99 millones de bolivianos, casi 100 millones de bolivianos, que el TGN va a pagar a todas las víctimas de este periodo. Eso no es un tema menor, eso lo pasó hace un mes atrás y ellos ya vieron que estábamos con un gobierno que está dispuesto a decir algo y hacerlo. La ley salió. En la ley ponemos ocho meses para construir la política pública de reparación del daño a víctimas de dictaduras, de gobiernos de facto. Y eh, Betty Yañiques comenzó a hacer todas las sesiones de trabajo en todo el país para consolidar esta ley de, de política pública de reparación integral. Y claro, ahí ya empezaron a ver señales claras. No era un discurso de vamos a hacer algo algún día, sino que ya tienes la ley, tienes la política pública. Y el reclamo histórico de ellos fue que el anterior anteriores ministros de justicia no habían sido correctos en la revisión de sus carpetas, que no había habido la posibilidad de ser escuchados. Que ser escuchados para ellos es muy importante, es fundamental. Eh, en las carpas, además de tener eh, sus reuniones, eh, lo que buscaban era llamar la atención para tener reuniones constantes con, con las autoridades del ministerio, con César Siles, con Marco Antonio González, nos hemos ido a reunir muchas veces con ellos, y lo hacíamos permanentemente, cada vez que se presentaba alguna situación, y terminamos con este acuerdo que es resultado de ese trabajo en todo este año, ¿no? con eh, temas pendientes, ellos ya tienen un espacio para reunirse en el ministerio, ¿no? de las oficinas del ministerio, y era algo eh, correcto, era algo justo para personas que ya han estado tantos años en un esfuerzo nacional por vivir en democracia. Hoy llega Iván Lima a su oficina y al frente ya no están las carpas, y no, cuando sale lo propio, sí, este debe ahora, ser un alivio. Es, es un tema que que nos ha dejado tranquilos y eh, tenemos que, eh, no podemos fallarles, tenemos que seguir con todo el esfuerzo nacional de consolidar la política pública, revisar las carpetas y terminar de reparar un daño a ese periodo 64-82 y también este periodo del 2019. De acuerdo. Eh, hoy es el día del desaparecido, por cierto, ¿no? A nivel sí. internacional se está justamente conmemorando esta, esta fecha que para nosotros también tiene sus singularidades. Quizás no tanto como Argentina, por ejemplo, o Chile, donde los desaparecidos se cuentan por cientos de miles. Eh, por... De Decenas de miles, no exageraré, claro. por decenas de miles, ¿no es cierto? En Argentina se habla de 30 mil personas que eh, lamentablemente desaparecieron durante la dictadura militar. Eh, en el caso de Bolivia no, no suman tantos, pero también obviamente es un, es un momento particular. Es una cifra este. importante. La Comisión de la Verdad lo pone con una deuda histórica y tenemos casos ante la CIDH. Ya el esfuerzo que hicieron ustedes cuando crean la Comisión de la Verdad y cuando se genera este trabajo tan importante, hay que continuarlo. La Comisión de la Verdad no tuvo el tiempo suficiente para dar todos los resultados que necesitamos. Eh, hemos retomado el trabajo y lo que necesitamos ahora es tener una política muy clara en relación a Marcelo Quiroga Santa Cruz y todas las familias de desaparecidos. Creo que en el discurso del presidente fue muy claro, había personas que no estaban con nosotros en el momento que se solucione el problema de las carpas. Y creo que el mandato ha sido clarísimo. El tema de Marcelo Quiroga y de todos los desaparecidos es una de las prioridades de la agenda del presidente Arce. Seguro que sí, como lo es también, por supuesto, mejorar la justicia, ¿no? Esa yo creo que es la gran demanda eh, que se escucha. Eh... No solamente en esos microclimas que suelen generarse en el ámbito de la opinión, digamos así, de los periodistas, de los analistas, etcétera, sino en general. ¿no? Yo no sé si toda la gente ha comparecido ante los tribunales, ha sufrido los rigores de una justicia tan, tan dura para con el ciudadano, o es que, repite, quizás en algunos casos o se deja guiar por experiencias que ha escuchado, no pero qué duro que para un ciudadano tener que ir a la justicia a litigar, ¿no es cierto? Que te tienes que preparar para para pasar una suerte de vía crucis. no eh, ¿Qué se está haciendo respecto a ese tema, ministro? A ver, la situación eh, muchas veces es de generalizar que creo que no es buena porque es un discurso político de impunidad. La justicia no sirve, por lo tanto vamos a re resolver el tema de la justicia y luego vamos a atender los casos de Sacaba, de Sencata y cualquier otro tema legal. Ningún tema puede llegar a la justicia porque la justicia está tan politizada que no nos garantiza nada y por lo tanto no hay que hacer justicia. Acá tenemos que pasar... A una reforma estructural de la justicia que puede tomar mucho tiempo, y después, cuando tengamos una nueva justicia, vamos a encarar los casos de vulneración de derechos humanos. Esta es un, una lógica, o es una lógica que se ha presentado en el inicio de gobierno, y por eso tomamos la decisión histórica de, de, de pedirle al GIEI, al Grupo Internacional de Expertos Independientes, que venga al país que emita un informe y que tenga recomendaciones este informe. Y luego, permanentemente, cuando nos hablan de independencia judicial, le pedimos al relator de independencia judicial de Naciones Unidas que venga al país, a García sayán Y en ese contexto, tomamos una decisión de llevar adelante un debido proceso en todos los casos, en los casos más emblemáticos, y buscar una solución estructural a los problemas de la justicia. ¿Cuál es una de las recomendaciones fundamentales de Gie y de García sayán jueces transitorios. Nos dice, señores, ustedes no pueden tener 47% de sus jueces en transitoriedad. No es admisible que 489 jueces de su país estén en esa categoría de transitorios. ¿Qué sería transitoriedad? El 2009, con la nueva constitución, cambiaste eh, el modelo. Ya no había Corte Suprema, pasas a Tribunal Supremo y todos los que eran jueces en ese momento pasan a ser transitorios para que se revise el escalafón y pasen a la categoría de institucionalizados. Ese paso no podía ser automático. Tenías que revisar sus méritos, sus antecedentes, un examen de competencia y volverlos institucionalizados. Pero ese paso es un paso que el mismo órgano judicial se ha autodefendido. Amparos constitucionales, juicios a los consejeros, problemas que han derivado en que no logres del 2009 al 2022 lograr la institucionalización de estos jueces. Y resulta que hace unas semanas, eh, fue motivo de especulación en el país, se conoce una sentencia constitucional a 704-2020, dos años después. Llamó toda atención. Esa sentencia es del 2020, que se conoce dos años después en el país. Una sala del Tribunal Constitucional emite esa decisión y empieza el comentario. A partir de esa sentencia, todos los jueces que han liberado feminicidas, todos los jueces que han hecho un desastre en su trabajo, van a volver a la administración de justicia. Ese era el mensaje de desinformación que se dio. Ahí nuestra oposición fue, nos vamos a pronunciar cuando el tribunal se pronuncie en la complementación y enmienda. El tribunal se pronunció hace una semana, dijo, esta sentencia es interparte, solamente le beneficia a la juez de Tupisa, no le beneficia a todos esos malos jueces que fueron apartados, Recuerdas la comisión que formó el presidente de seguimiento a feminicidio, concluyó con la destitución de muchos jueces. Eso queda consolidado, esa sentencia no los beneficia, pero esa sentencia nos da un mandato. Nos dice, señores, no pueden seguir con transitoriedad y tenemos que entrar a la evaluación de desempeño. La respuesta a esa sentencia es la conferencia de prensa que damos con el Consejo de la Magistratura, con la sala plena, porque participa el Ministro de Justicia. El pues, ministro de Justicia en el país preside la comisión de la ley 898, que es la de seguimiento a las conclusiones de la cumbre de justicia. Uno de los mandatos de la cumbre y de esa comisión es dar cumplimiento a la institucionalización del órgano judicial. Se tomó la decisión en el marco de esta ley y se anunció al país que vamos a ir a la institucionalización de esos 489 jueces con un proceso que tiene que ser necesariamente transparente, con control social con participación de la sociedad. Por eso salimos a los medios a plantearle al país que vamos a revisar los requisitos. Yo recuerdo que alguna vez lo hablábamos, Hay un hubo el 2014, porque este es un proceso que se ha intentado varias veces y ha fracasado en Oruro, que era juez y no era abogado. Entonces es, es necesario revisar la carpeta de los 489, lo está haciendo el Consejo, tomar el examen de competencia y jueces que no han vuelto a agarrar un libro después de salir de, de la facultad o ser juez, y finalmente pasar a la entrevista. Y en la entrevista tomar todos los elementos que la sociedad puede darte para hacer una, un proceso meritocrático, que entren a la carrera judicial quienes lo merezcan e inmediatamente pasar a la evaluación de desempeño. Es el plan y queremos hacerlo ahora en septiembre y octubre. Correcto. Estos 489 no están ante una situación de, de, de, de, de si quiero voy, si quiero no voy. No, todos van a ser sometidos a este proceso que, que acaba de describir, ministro. El, o es voluntario. La, la convocatoria es interna, podría no optar, pero, pero en se van a su casa. Que queda marginado. Sí. Es decir, el que no participa en este proceso queda marginado. Exactamente. ¿No es cierto? Y el que entra a este proceso tiene que someterse a justamente este procedimiento que se ha establecido. ¿Ya está en el andamiento este, este, sí. este cronograma? Está, eh, está en curso de. ¿Cómo trabajo? viene más o menos? ¿Cuáles son las fases? Podríamos la, reiterar la, quizás. Las fases son un, en una primera fase se va a revisar todas las carpetas. ¿Eso va eh, hasta cuándo más o menos? Debiera terminar esta, primer sem, este, esta primera quincena de septiembre. ¿De ya deberíamos tener una fecha fijada. Eh, por el Consejo de la Magistratura, está viendo toda la logística de presentación, porque cada uno de ellos va a tener que ratificar. Imagínate que, no sé, bueno, de los 489, si se presentan todos, es una fecha, si se presenta la mitad es otra fecha, Sin duda. están en esa etapa y en septiembre deberíamos tener el examen de competencia. En esa primera etapa ya podrían decantarse, es decir, podrían irse a su casa ya varios que no cumplan, o, o, o todos van a ir igual a un examen. Eh, son fases habilitantes y podría en el proceso... Eh, ir depurándose eh, toda la masa de 489 personas hasta llegar a la última etapa. Perfecto. Lo ideal es que los 489 lleguen a ser institucionalizados, pero en el camino pueden darse eventualidades y esa situación nos va a llevar a tener una cantidad de jueces que estén institucionalizados y puedan ser evaluados en su desempeño. Y otra cantidad de plazas que tienen que ser cubiertas. ¿Por quién?, por alumnos de la Escuela Judicial y el Instituto de la Judicatura, que en este momento ya se están formando. Perfecto. Eh, volviendo al tema del cronograma, finalizada la etapa de los méritos, presentando la documentación, haciendo la evaluación, aproximadamente ya la segunda semana de septiembre, ¿qué vendría? El examen pues, de competencia. examen de competencia, sí. que, que es un examen escrito, oral. Es un examen escrito con escrito. un banco de preguntas eh, que se publica en las páginas web del Consejo de la Magistratura y se toma con todas las reglas de transparencia. Ya no hay más ese tema de que... Compré el examen, no me lo pasé, facilito magistrado, Correcto. banco de preguntas, sorteo en el mismo día, examen de selección, de selección múltiple. En Correcto. Este caso. Ahí lo que se hace es eh, evaluar sobre qué porcentaje, digamos, cuánto tendrían que 70 obtener. 70 puntos. No menos de 70. Sí. El que tiene menos de 70 queda fuera de la carrera. Sí. Eso que es el estándar que se ha establecido en todos los ingresos para postulantes a jueces y todos los exámenes Correcto. que se están dando en el órgano judicial. Hay que buscar la excelencia en la justicia. Correcto. Con, más, con todas esas personas, esos actuales jueces transitorios eh, que tienen más de 70, ¿cuál es el siguiente paso? La entrevista. ¿Quién en la, hace entrevista la entrevista la, la hace el Consejo de la Magistratura. Ajá. El Consejo ha previsto invitar a la sociedad civil a los colegios de abogados, a las universidades, eh, en realidad las instituciones que se inscriben para ser observadores, tener derecho a voz en esa entrevista, no tienen derecho a voto, por ley solamente lo puede hacer el Consejo de la Magistratura, pero es un proceso participativo, que ya lo hemos tenido la última experiencia en la elección de la Escuela Judicial. ¿Será, será, será un acto público, digamos? Son actos públicos que se transmiten en la, en la página de Facebook del Consejo de la Magistratura. De acuerdo. Entonces, eh, tras la entrevista, eh, ¿qué sigue? Se hace la calificación final y la persona queda institucionalizada o deja ya la carrera judicial. De acuerdo, ¿eso se va a conocer más o Hasta menos? Hasta fines de octubre tenemos Fines de octubre, fines de octubre ya Terminar tendría que estar eh, definitivamente. ¿Qué va a significar esto de, de estar institucionalizado? No solamente que pases de ser suplente a titular, por llamarlo de alguna manera, eh, ¿qué otras cosas implican? Hay, hay una garantía que plantean todos los expertos en derecho judicial. Cuando tú eres un juez transitorio y puedes irte en cualquier momento, tu independencia es limitada. El momento que estás institucionalizado, tu independencia se fortalece. Esa independencia del periodo que te da la garantía de estabilidad no puede ser absoluta. Tiene que estar medida por la evaluación de desempeño. Una institucionalización sin evaluación de desempeño vuelve a los jueces reyes de su juzgado y hace que tengas una institucionalidad que te proteja de todo control. Eh, institucionalización solo funciona con evaluación de desempeño. Por eso en noviembre iniciamos ya la evaluación de desempeño que tiene dos características. Es permanente y es específica para cada juzgado. La permanente eh, implica, por ejemplo, que la escuela judicial eh, tenga la capacidad de reprobar a los jueces que hacen los cursos. Los bolivianos pagamos cursos permanentemente a los jueces y si reprueban dos de esos cursos, también tendrán que irse a su casa. Necesitas jueces que estén formados permanentemente y de excelencia, no personas que vayan a sentarse y terminen de no darnos soluciones al, al, a los bolivianos. Ese es el escenario de la evaluación. Luego la evaluación tiene eh, una característica, eh, ya la podemos medir en el país. Con el sistema de justicia libre y el CIREG, tú lo que puedes saber es cuántos casos le llegan al juez cuarto público civil de Potosí y cuántas sentencias emite y en qué tiempo. La media que tienes es el parámetro que te va a permitir evaluar desempeño. Tú deberías saber cuántas sentencias tiene que emitir un juez cautelar penal en, en un año. Si la cifra es 300 y resulta que un juez emite 50, su evaluación de desempeño va a ser negativa. Y si emite 1.000 probablemente no le pongamos medallas, sino le preguntemos cómo es que usted emitió mil, me parece que firma lo que le traen los abogados, no, no parece normal que alguien emita más de 300. Esto es evaluación de desempeño, la posibilidad de que tengas eh, que medir el trabajo de los jueces cada, cada año. Y esta evaluación claro. periódica te permite evitar distorsiones como las que tenemos el día de hoy en la justicia. Correcto. Estamos compartiendo esta mañana con el ministro de Justicia, Iván Lima. Eh, evidentemente, este es uno de los elementos que se ha aconsejado. Eh, García Sayán lo ha hecho en su informe, ¿no es cierto?, respecto sí. a las cosas que habría que ajustar. Pero no es la única, ¿verdad? No. Hay otros elementos que me imagino también se están trabajando. Son elementos que son estructurales y son fundamentales y creo que eh, no es descubrir el agua tibia. Hay un problema en el presupuesto del, del, del órgano judicial. La discusión que se da es si debe ser el 3%. En este momento el presupuesto es 0.6, 0.5, 0.6. ¿Es muy bajo? Eh, depende. No ejecutan. Ejecutan el 80% de ese presupuesto. Un factor puede ser las acefalías. Estamos buscando que no haya acefalías, pero igual eh, lo que tenemos que entender los bolivianos es que el conflicto no debiera resolverse solamente en los tribunales de justicia. Si asignas una parte del presupuesto a los municipios para los temas de violencia, eh, si asignas una parte del presupuesto a la justicia indígena originaria, parece que ese 3% no es suficiente. Si estamos hablando solamente de la estructura judicial, hay que revisar esa, esa estructura. Hemos pasado a tener presupuestos 2004 de 500, 400 millones de bolivianos, al que tenemos hace unos años de 1.200, 1.300 millones de bolivianos. Ha habido un incremento amplio del presupuesto y tenemos un gasto administrativo muy grande. Entre asesores, consultores y masa burocrática tenemos mucha cantidad de presupuesto que se gasta y pocos jueces. No superamos esos mil... 1100 jueces que, que, que históricamente ha tenido a pesar el país del en los crecimiento del presupuesto, a pesar del crecimiento del presupuesto. Ahora el, hace una semana se han refuncionalizado los juzgados. La ley 1173 del procedimiento de la ley del sistema penal que uh -huh. se rescató parte y se ha creado 105 juzgados con la refuncionalización. Te acuerdas que eran tres jueces, ahora son jueces individuales. Se crearon 105 ítems y se creó 105 nuevos juzgados que van a ir a violencia familiar y a temas laborales. Entonces este escenario que te, que te planteo es de ir solucionando los temas y no pensar que el país comienza contigo. Hay un avance histórico desde el 82 que te permite decir que la mejora de la justicia a veces eh, falta ponerle el, el cherry a la torta. Eh, es, este tema no es un tema que esté comenzando eh, esta gestión del Ministerio de Justicia. La Escuela Judicial, el Instituto de la Judicatura, todo lo que es carrera, todo lo que estamos terminando de cerrar es un proceso histórico. El presupuesto, te decía, es una preocupación, hay que analizarlo, pero no parece ser un tema de constitucionalidad, es de decir, si es 3%, 4%, 5% o cuánto le vamos a dar de presupuesto. Otros elementos que se pueden dar, el más debatido en este momento, es qué vamos a hacer al año. Tú has sido parte de un proceso de selección de magistrados de altas cortes en el país. 26 cargos que manejan la justicia de este país en el último nivel. Esto lo hacemos al año. Y como sabes, no vamos a comenzar en diciembre. Hay que comenzar en marzo, en marzo, abril, tiene que salir el reglamento de la Asamblea, el Tribunal Electoral tiene que también tener su presupuesto asignado e iniciar el procedimiento de preselección de magistrados. Esto es marzo, no, no puedes hacerlo en junio ni puedes hacerlo en, en, en agosto. En marzo tenemos que estar definiendo los bolivianos cómo vamos a seleccionar estos 26 altos cargos y en este momento hay posiciones eh, que están en debate. Seguro. Ese seguro. es el escenario que tenemos ahora. Seguro. Eh, justamente en ese, en ese momento estamos hablando ahora ya de cómo deben elegirse las, las máximas autoridades del órgano judicial en nuestro país. Eh, mantenemos el tema de las elecciones, ¿no? Dicen muchos, no, las elecciones, no, lejos de solucionar, han traído más problemas, etcétera. Debemos volver al viejo esquema en el que los partidos políticos, en fin, o, o, o finalmente, ¿no es cierto? Y esta es una instancia a la que justamente uno siempre, uno, uno siempre se pregunta y dice: ¿de dónde tendrán que aparecer estas personas? personas. Crear una comisión, ¿no? Dice, de notables, de no sé qué, de expertos, o sea, y, y claro, cuando uno empieza a, a, a desandar ese camino y a, y a hilar un poco más fino y decir, a ver, encontraremos, buscaremos perfiles, etcétera, uno se da cuenta que tendrían que ser, pues, querubines que bajen del cielo, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar realmente gente que, pues, eh, sea tan virginal, ¿no es cierto?, que no, no sea sospechada por nadie. Eh, el solo hecho de un día haberte encontrado en una, comiendo una hamburguesa con alguien y, y darte la Mano, de pronto ya ya te ya te vincula con esa persona, y ya te hace eh, no sé qué. Entonces, eh, la pregunta es. ¿Cómo vamos a hacer para generar esa comisión? Porque aquí la discusión es la siguiente. ¿Quién debe, según la, el procedimiento en este momento, es la asamblea la que justamente elige y dice quiénes son los que deben llegar a la papeleta para que el pueblo sea el que vota? ¿No sí. es el cierto? El pueblo, el pueblo tiene que votar. Creo que eso no está discu en discusión. Leí la propuesta de, Nadie de Juan del Granado y otros, que no es el problema de por quién va a votar la gente. El problema es quién elige a esos que van a la papeleta. O sea, ¿quién elige esa, esa, esa nómina o esa lista de personas que son las que van a ser sometidas al voto popular? Y ahí viene la discusión. Eh, en este momento, y lo que se ha hecho, entiendo, desde que sea, desde que rige esta norma, es que lo haga la Asamblea. ¿no cierto. Comisión los, mixta. los senadores y diputados, ¿no es cierto?, que eh, hacen un proceso de selección y dicen, bueno, estos son los más aptos, los más idóneos, se van a la papeleta para que el pueblo elija. Pero aquí la intención es justamente quitarle esa prerrogativa a la Asamblea, ¿no es cierto?, a los diputados y senadores y decir que sea una comisión de, unos dicen siete personas, otros dicen nueve, otros diez. La y propuesta claro, es nueve, la última. Claro, bueno, de acuerdo, nueve, pero independientemente del número, es, la pregunta es, ¿Dónde están esas nueve personas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Y quién tiene, pues, el, el, el, el medidor, ¿no es cierto? No sé cómo se llamaría el medidor de, de imparcialidad, el imparcial. ¿Cómo imparcial, se diría? El imparcialómetro, ¿no es cierto? Una cosa así. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se quién, sale de ahí? Tiene dos diferencias, eh, o, o te, te, te planteo dos precisiones. Eh, primero, es, esos nueve notables eh, se vuelven un sistema casi aristocrático de ver quiénes son los mejores para elegir a los 26 eh, candidatos, y en esa postura eh, excluyes un principio democrático. La Asamblea Legislativa, senadores y diputados son elegidos por el voto de la gente y tienen ese mandato para elegir a los candidatos, a magistrados y a consejeros. Cuando tú lo excluyes y le, se lo das a uno de la mayoría y otro a la minoría, generas un problema grave en la elección de ese candidato de minoría. ¿Va a ir el de comunidad o el de creemos? Eh, ¿Quién va a ir eh, por la mayoría? ¿Uno solo por todo, por un partido que, que ha sido elegido en su asamblea por 55% de la población? Es, esas son las preguntas que te empiezan a generar. Uno de universidades públicas y otro de universidades privadas. ¿Cómo eliges al de las privadas? ¿Va a ir el de la NUR, el de la UPS, el de la Católica? ¿Se van a poner de acuerdo entre ellos? ¿Las públicas nunca se ponen de acuerdo para mandar a un representante a la Comisión 898? Espero que lo hagan esta vez. No hay una manera de elegir a esas nueve personas que no sea la elección de voto de la Asamblea Legislativa. La mayor representatividad está en la Asamblea. Y ahí viene un punto de constitucionalidad. Quitarle una atribución tan importante a la Asamblea Legislativa, ¿lo puedes hacer con reforma parcial o tenías que hacer asamblea constituyente? Esa es un pregunta. tema estructural, es con asamblea constituyente, no es reforma parcial. Pero ese es un tema de constitucionalidad. La siguiente pregunta, y ahí eh, sí es un modelo diferente es el voto electivo y el voto ratificatorio. Una vez que esas nueve personas han hecho la lista, lo que está proponiendo la, la, la propuesta eh, eh, alternativa en este momento es que la Asamblea esté vinculada por esa decisión. Y eso también es un serio problema de constitucionalidad. O sea, tú, has, obligada, tú has sido senador. Claro, esté obligada a tener que hacer lo que, que dicen esos nueve senadores y señores. diputados estén... Claro. Eh, por debajo de esas nueve personas, yo no sé cómo los vas a convencer a es una senadores y diputados. porque es una eh, Ahí tienes un problema importante. Pero asumamos que los senadores y diputados ratifican ese trabajo eh, de, de, de, la, de la comisión de notables y llevan el tema a la, al Tribunal Supremo Electoral. Lo que se está proponiendo ahora es que haya un voto ratificatorio. Que el voto ratificatorio diga al ciudadano, ¿usted está de acuerdo con el trabajo realizado por la Asamblea Legislativa? Sí o no. Si ratificas, estas personas pasan a ser magistrados. Si el pueblo rechaza y no ratifica, no hay, eh, no hay Tribunal Supremo, no hay Consejo de la Magistratura. Y en ese escenario vienen las preguntas del umbral. ¿Cuánto tienes que pedir para la ratificación? En derecho comparado es 30%. En el país podría ser 50 más 1. Son discusiones constitucionales que se te presentan, pero la más importante, ¿ratificas a los 26 uno por uno? o ratificas el bloque del trabajo que ha hecho la Asamblea, porque lo, lo posible es que esta comisión de notables tenga también algún componente político y hay algunos candidatos más masistas, otros más comunidad y otros más creemos y en la papeleta de ratificación va cada uno con nombre y apellido o va el bloque de la decisión. Es una propuesta que tiene muchos problemas de constitucionalidad y por eso, ...necesita ser analizado por una asamblea constituyente, no es de reforma parcial. Ese es el escenario. Lo que sí me preocupa y me, me deja claro el escenario político del país es que en marzo tenemos que tomar una determinación. Estamos en septiembre y en seis meses, no sabes, tiempos políticos, estamos ya atrasados. Ya deberíamos estar debatiendo toda esta temática y logrando una salida razonable para un problema que es fundamental. ¿Quiénes van a tener el mandato de elegir, de decidir por la justicia cuando no hemos logrado un acuerdo en Defensor del Pueblo y tampoco en Contraloría. ¿Qué perspectiva hay el próximo año para tener este cambio en la administración de justicia? Daría la impresión que no muchas, ¿no? Eh, es, es, es, es un eso. tema complicado porque todos estos pasos que se están dando eh, los seguimos complejizando. Ahora se propone recoger un millón y medio de firmas, pero no se le dice al país que ese millón y medio de firmas tiene que pasar por el Tribunal Constitucional y por la Asamblea Legislativa. Tribunal Constitucional. Esto para hacer una modificación en Para la, hacer una reforma, una reforma eh, parcial. la única diferencia la la reforma parcial la la Asamblea aprueba la dos tercios y la eh, recolección de la es el origen. Luego se siguen los mismos pasos Pro que una reforma eh, con dos tercios de la Asamblea. Por lo tanto, no hay eh, el tiempo para terminar en marzo un proceso que es eh, complejo y que demora más de, más de un de Correcto. Ni, ha, hablando, ni hablar de un proceso constituyente, o sea, de convocar con una asamblea una constituyente asamblea. puede ser más compleja aún. Por eso creo que con claro. las reglas del juego que tenemos en la constitución tenemos que trabajar una solución normativa. La, la ventaja que tenemos es que la constitución habla de sufragio universal y esa palabra sufragio universal te permite una interpretación de un proceso electivo, un proceso ratificatorio o un proceso mixto, pero lo que no se puede hacer es expropiarle a la asamblea una determinación que está en la constitución. Eso sí, obviamente pasaría por una modificación a la Constitución. Es una modificación en la Asamblea Constituyente. Y eso es justamente lo que pretenden estas propuestas, o sea, sí. despojarle a los asambleístas la potestad de elegir ellos quienes van a la papeleta ¿no? y que lo haga un grupo selecto de profesionales, de iluminados, que reitero, eh, no es que uno desconfíe ni diga que no existen en Bolivia, seguramente hay, hay no, no solo nueve, hay seguramente... Muchísimos más, pero digo, el punto es el siguiente, estamos hablando de política, de decisiones políticas donde las susceptibilidades están a flor de piel, ¿no es cierto?, lo del defensor del pueblo es una buena evocación que hace el ministro Lima, ¿no es cierto?, precisamente por ese tipo de escenarios, ¿no es cierto?, es que uno dice, ¿quiénes van a ser esos nueve?, va a ser uno por departamento, esa es la lógica de los nueve, por ejemplo, ¿Y ¿quién va a elegir en, en un departamento?, por ejemplo, en La Paz, ¿a quién, quién sería nuestro iluminado en La Paz?, por ejemplo, yo me pongo a pensar y digo, ¿quién sería?, ¿sería un abogado?, o, o, o un dirigente sindical, o, o un profesor de, no sé, o, o por ahí de la rama, ¿no es cierto? Tiene que, ser, no, tiene que ser un abogado penalista, ¿no? Mejor que sea de, de civil, o si no, un constitucionalista. O sea, imagínate. Lo que pasa es que hay mucho ego en el país, y hay muchos que se creen que tienen que estar Ese en es el esa otro comisión. Tema. ¿no? Ese es el otro Allá, tema. ya tienen nombre y apellido esas nueve plazas. Y todos creen que son el mejor constitucionalista o el mejor. Experto en Derecho Judicial, y creo que esas decisiones no son decisiones de ego, son decisiones de naturaleza no, política seguro. y constitucional. Ahora, ahora, ministro, pregunto: ¿quién es más idóneo para, para poder ver a quienes deberíamos elegir como los, las cabezas de la, de, de la justicia en nuestro país? Por ejemplo, ¿qué tendría de malo que vaya, por ejemplo, una señora, ¿no es cierto?, o un señor que no necesariamente es abogado, pero que ha tenido dos, tres procesos y que sabe lo que es sufrir la justicia boliviana. Quizás esa persona tenga otro tipo de sensibilidad. ¿Verdad? Y puede hacer una mejor elección y diga, para mí, este es el perfil del futuro magistrado. Yo una, quiero esto. Una ¿no? vez que tienes ese grupo de ángeles para tomar la decisión, sí. tienes que tener las reglas del juego. ¿Cómo vamos a escoger a los magistrados? Si el parámetro que les das a ellos es de doctores en derecho o de personas con maestría en derecho judicial o en derecho constitucional, estarías excluyendo una gran parte de los representantes que han estado en la justicia. No necesariamente un buen juez es el que académicamente tiene más solvencia, Quizás un buen juez es el que ha tenido una trayectoria de vida idónea, imparcial y ha trabajado y probablemente no tenga ni una maestría. Los parámetros de elección, tú lo has vivido, son variables y no necesariamente te dan un manual de elegir a el magistrado. Es un tema complejo que por eso necesita decisión política. Cuando hay una elección de voto popular, y esa es la principal crítica en la doctrina, tienes que optar por un modelo de jurista. Hay juristas que son garantistas otros que les encanta el modelo inquisitivo y mandar preso a todo el mundo. Tiene que decirle, el, el país tiene que saber qué magistrado está eligiendo, tiene que saber si el magistrado que elige es pro vida, es pro derechos, si le gusta el tema de la eutanasia o no, y esto distorsiona el modelo eh, del, del órgano judicial. La elección en sí misma, por eso es un tema de indiscusión en el constitucionalismo, solo lo ha tomado Bolivia, Japón ratificatorio, Estados Unidos en algún estado y Suiza. No es fácil el tema. Y si vamos a seguir profundizando el problema con soluciones que no son soluciones, entramos en una grave distorsión de profundizar la crisis. ¿Vale la pena seguir debatiendo esto con la mayor eh, amplitud? pero encontrando una solución democrática. Lo que no es correcto es expropiar el trabajo de la Asamblea Legislativa y darla a una comisión de notables sin tomar en cuenta todas estas variables. Los otros temas, te reitero, son descubrir el agua tibia, el tema de que necesitamos justicia de paz, pero eso es algo que viene de hace mucho tiempo y hay que bajarlo a los municipios. Y finalmente, cuando hablas de justicia indígena originaria campesina, hay que tomar en cuenta una cosa que no están viendo, se hace consulta previa. Cuando tú vas a tocar la justicia indígena originaria, como en una obra, en una carretera, en una explotación de hidrocarburos, tienes que consultar a las 36 naciones. La constitución es muy clara. Si vas a tocar justicia indígena, primero es consulta previa a las 36 nacionalidades. No puedes nuevamente creer que eres el dueño de la verdad y cambiar el modelo de justicia indígena originaria sin hacer la consulta previa. Por eso, pensar iniciar un proceso en septiembre, terminarlo en marzo, es una propuesta irreal que está buscando algún nivel de confrontación o visibilidad, pero no es, no es seria, no es real. De acuerdo. Eh, ministro, tengo, tengo un par de temas, tengo que hacer una pausa. ¿Nos acompañan unos minutitos más? Puede ser. Claro que sí, es un minuto. ¿Sí? Por favor, claro. eh, vamos a hacer una pausa entonces. Cuando son las ocho con 15, estamos eh, compartiendo esta mañana con el ministro de Justicia, el doctor Iván Lima. Tenemos varios temas para charlar. Eh, justamente hoy un matutino está hablando del tema de derechos reales, no que es evidentemente uno de los temas que sin duda genera más, eh, qué sé yo, escosor entre la gente, vamos a ponerlo así piadosamente. Eh, dejamos pendientes el tema de qué pasaría si eventualmente en marzo eh, o ese proceso que inicia en marzo no desemboca necesariamente con un consenso en la asamblea que permita elaborar la lista que vaya a la papeleta no habría elecciones judiciales obviamente se empantanaría qué sucedería con los cargos de quienes hoy justamente han sido electos en la anterior elección mira hay una interpretación muy clara ya del tribunal constitucional en esta temática eh, cuando en un momento de la, de la historia del país hemos tenido situaciones tan duras como el 21 de enero del 2020, que la Asamblea terminaba su periodo de cinco años y era necesario que se amplíe el periodo porque teníamos que tener las elecciones en el país. El Tribunal eh, emitió una declaración constitucional, la 1-2020, que ha planteado ya una regla eh, de, de, de trabajo. El Estado no puede parar. Hay un bien mayor, que es que la sociedad tenga en funcionamiento al Estado con la mayor regla democrática posible. En ese momento el tribunal dijo, no puede funcionar solamente el Ejecutivo. Áñez y Murillo no pueden funcionar eh, únicamente. Acá tenemos que restablecer el concepto democrático de nuestra Constitución y solamente pueden funcionar los cuatro órganos del Estado. Hay la posibilidad, de a partir de esa declaración, de ampliar los periodos para restablecer la situación de normalidad constitucional. Y quien tiene que tomar esa determinación en el caso del planteamiento que le hemos hecho al Tribunal Constitucional para la Defensoría del Pueblo es el presidente Luis Arce a través de un decreto supremo. Finalmente, el 31 de diciembre del 2023, si no hay un acuerdo de la Asamblea, se genera una situación de anormalidad constitucional que en la interpretación actual permitiría la ampliación del mandato hasta que se restablezca la situación normal, que es que la Asamblea Proponga candidatos y el pueblo elija a sus magistrados. No podemos cerrar el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo. Va a tener que darse una situación de excepcionalidad y en esa situación de excepcionalidad... Quien tiene el concepto democrático más cercano, el 55% de apoyo, es el órgano ejecutivo a través de un decreto supremo. La Asamblea no puede tomar una decisión por mayoría simple y no por dos tercios, eso está excluido. El electoral no puede tomar esa determinación y menos el judicial autoampliar su mandato. Ahí hay una decisión de gobernabilidad que tiene que darse en el marco de la Constitución. Esa es la excepcionalidad, la regla debe ser que le, logremos acuerdos consensos y se logre eh, superar este escenario tan complicado que tenemos del defensor del contralor y al año de las autoridades judiciales pero bien. no puede parar el estado muy bien ha, ha quedado claro eh, decíamos el tema de derechos reales no es que como dicen muchos la casa del jabonero no el que no cae resbala todos pasan por allá, ¿no es cierto? Casi todos. Y bueno, pues quienes eh, han tenido alguna experiencia, cuentan, refieren, no necesariamente los mejores momentos de su vida. Eh, hay gente que viene pues eh, padeciendo algunos trámites eh, que ya se extienden en el tiempo o dificultades o trabas, etcétera. Eh, de pronto, el, el, la Oficina de Derechos Reales se ha convertido en otro otro espacio de reyes chiquitos, ¿no? Donde lamentablemente el ciudadano es el que termina sufriendo. Eh, ¿Qué está pasando con ese tema? Se empezó a hablar de algunas eh, modificaciones de algunos ajustes que se harían, ¿sería en el marco de la estructura general de la justicia boliviana o sería una cuestión aislada a la espera de la gran transformación de, de nuestro sistema judicial? Mira, ha habido un proyecto de ley que lo terminamos de trabajar con los municipios, que trabajamos con Jorge Silva a nivel nacional, con las juntas de vecinos, y cuando viene la crisis del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, recuerdas que hubo mucha desinformación, había memes, había que te van a quitar tu casa, que el Ministerio de Justicia quiere una ley de derechos reales para... Eh, generar mayor conflictividad. Entonces ahí paramos ese proyecto de ley de reforma a la eh, institucionalidad de derechos reales. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara, derechos reales no es parte del órgano judicial, es parte de la estructura del órgano ejecutivo. Y ni siquiera te diría del ejecutivo únicamente, sino compartida con los municipios. Lo natural es que tu trámite de catastro que te hace el municipio esté casado con tu trámite de derechos reales ...y sea un servicio más que te otorgue de seguridad a la propiedad el órgano ejecutivo. Esa discusión no queremos profundizarla, no la necesitamos en este momento... ...y hemos tomado eh, pasos que mejoren el, el servicio de derechos reales. ¿En qué líneas? La GETIC está generando un software que sea eh, superador del SINAREP y el TEMIS. Para los que no conocen este tema, estamos con dos software eh, que son muy inseguros, que vienen del año 1998 que no están implementados a plenitud. Sinarep y TEMIS son sistemas inseguros que todavía están en 21 distritos asientos de derechos reales. Hay que homogenizar esto y superar el, el sistema, de manera que tengas algo como hemos hecho ahora en el notariado, un sistema seguro, eficiente, que te permite en línea sacar tu alodial, tu folio real, hacer todos los documentos con la interoperabilidad. Eso lo está trabajando la GTIC, es un sistema que va a tener más alto estándar de seguridad y es un tema tecnológico. ¿Qué estaría cuándo más o menos? ¿Cuándo eh, se implementaría? Eh, te voy a poder dar la fecha ya eh, a fines de, de septiembre, están trabajándolo ya desde principios de año. ¿Pero en sería este de la año? GTIC. No creo, no creo. Yo creo que el, el presidente del Consejo de la Magistratura con el que hablamos permanentemente de esto le puso nombre, y le ha puesto el nuevo sistema. Pero creo que hay que tener la fecha exacta de Vladimir del director de la GETIC está todavía en, en una etapa, es complejo, es un tema que tiene que tener mucha seguridad, eh, hay permanentes eh, problemas en nuestras leyes en, en el país, pero te necesitamos con urgencia un sistema seguro que además eh, trabaje con los municipios. Por esto que te digo, necesitas no solo el papelito del, del, del folio real, sino necesitas el mapa y tiene que haber interoperabilidad entre muchas instituciones. tecnología está avanzando, el otro elemento que necesitamos resolver es el de recursos humanos, lamentablemente hay una situación en la que hay que decirlo, en derechos reales tienes odontólogos, ingenieros y con sueldo mínimo, es una de las distorsiones que le hemos reclamado siempre al consejo. Eh, el hecho de que tengas salarios tan bajos en derechos reales, contratos de tres meses, y tengas tantas personas interesadas en ir a trabajar a derechos reales. Hay una regla clara de corrupción y de transparencia que tiene que cambiar. Hay que mejorar ese tema de recursos humanos. Y el último, el tema de los ingresos. El día de hoy tienes 41 cajas, cajeros, que tienen un sistema de control muy precario. Hay que llevar ahí al Banco Unión, las cajas tienen que ser bancarizadas, el banco público tiene que estar presente y tenemos que mejorar ese ingreso que te comento, es el 60% del presupuesto del órgano judicial. Los bolivianos, vía derechos reales, aportan casi 600 millones de bolivianos al año por eh, las tasas y valores que se cobran ahí en derechos reales. Entonces eso hay que optimizarlo, hay que mejorar los ingresos. Lo estamos trabajando con el Ministro de Economía, con la GETIC y también con el Consejo en esta parte de mejorar los recursos humanos. La ley de derechos reales es una ley de 1889, es de hace dos siglos. Y como la ley de imprenta es una ley muy difícil de, de ajustar y de, de, de modificar, por este problema que te comento de la ley de legitimación que le ha generado una sombra de duda, no hemos eh, querido retomar ese proyecto, aunque lo estamos hablando con los municipios para terminar de presentarlo, eh, socializarlo de la manera más amplia, darle seguridad a todos, los vecinos, las juntas de vecinos, los las víctimas de avasallamiento nos exigen y nos piden permanentemente que llevemos esa ley, pero estamos haciendo con Jorge Silva un gran esfuerzo de socialización de esa ley. La vamos a terminar presentando, pero no queremos tener eh, la queja de no socializaron la ley y estamos dejando a todos los niveles para explicar ese proyecto. Pero estos tres elementos no van a esperar la ley. Tecnología, recursos humanos, seguridad con el sistema de recaudación es algo que está en este momento en curso y que va a mejorar radicalmente el trabajo allá en Derechos Reales. Estoy queriendo entender, eh, sin adelantar ni entrar en grandes precisiones, pero por ejemplo, un ciudadano ingresando a las plataformas que se van a empezar a implementar, Esperemos lo más pronto posible. Eh, ¿Podría, por ejemplo, él, eh, sin necesidad de tener que llegar al lugar, hablar con el funcionario, relacionarse con nadie, tener acceso, por ejemplo, a su folio real de, de su vivienda, de su departamento, de su terreno, lo que fuere? Información va a ser accesible en línea. Todo lo que sea información, que es algo importante, tiene que ser en línea. Que en este pero, momento no existe eso. No, no existe. Tienes que hacer siempre la, la fila y pagar y hacer todo un procedimiento largo que no tiene sentido, porque es información que con código QR lo... Que ahora lo se llama tienes. información rápida, entiendo, ¿no? Hay, hay un proceso que es más rápido, una ventanilla rápida, una ventanilla normal y tienen costos diferentes. Pero se puede hacer eso en línea. Y el, el otro elemento es usar el DIRNOPLO. En el momento que tienes interoperabilidad ya no tienes que llevar tu cédula de identidad ni tienes que llevar la copia legalizada del impuesto. Todas las instituciones del Estado hablan, dialogan las computadoras y cuando vas al notario, el notario te dice, señor, espérese unos días, vengan tres días, le voy a devolver el documento ya con el sellito de derechos reales. Vamos a tener 800, más de 800 oficinas de derechos reales, porque todos los notarios... El momento que te reciben el documento, como ocurre en todo el mundo, van a interoperar con derechos reales buenísimo. y te van a entregar el documento o sea, ya la ya posibilidad de que te estafen, por ejemplo, se, no va, se aminora. Ahora mismo con el... Eh, es una cosa importante, ojalá que puedas invitarlo a Milton Barón. Estuvimos eh, con él hace unos días, justamente. Buenísimo. El, sí. el tema del documento y el código QR ya te elimina la posibilidad de falsificación de documentos notariales, que era un montón de casos que teníamos en la justicia. Tal cual. Código QR, sabes que ese documento es legítimo. Y hemos encontrado un drástico incremento de los ingresos de DIRNOPRO y una disminución de los litigios. En la medida que interoperemos y generemos seguridad jurídica, esto va a ir mejorando y vamos a tener menos casos de los jueces para ver falsedades y más casos para tener lo importante. A los sectores vulnerables, personas con discapacidad, los sectores que merecen protección de la justicia. No todo conflicto tiene que terminar con los jueces. Y creo que ese es el enfoque de, la, de una reforma judicial integral. Seguro que sí. Eh... No sé si hay algún otro tema vinculado al tema de la reforma judicial, al tema de derechos reales u otro que usted quisiera, ministro, comentario. Yo para el final quisiera simplemente una un yo, yo lo suyo. que quería sí. y estoy tratando de hacerlo es un ministerio grande, como te decía. Algo que me que, que le dedico mucho tiempo y me, me, me, me gusta hacer es el CONALPEDIS, el tema de personas con discapacidad. Ustedes han aprobado una ley muy importante, el 4% del... del, del, del de la planilla de una institución pública, tiene que estar conformado por personas con discapacidad o tutores de personas con discapacidad, eso no se está cumpliendo en el país. Presentamos la anterior semana una acción de cumplimiento contra el alcalde Manfred Reyes y otros alcaldes de, de, de, del departamento de Cochabamba, más de 138 personas ahora por esa sentencia van a tener que ser incorporadas, 86 en la ciudad de Cochabamba, y esto es una señal clara, lo vamos a hacer en todo el país. Ya hemos mandado las notas a los alcaldes y gobernadores que tienen que cumplir esa disposición. La ley se hace para cumplirse. La política pública del país es que protejamos a las personas con discapacidad. No me gusta estar demandando alcaldes, pero no va a quedar otra opción si no logramos que los alcaldes de todo el país y de las nueve gobernaciones puedan cumplir este mandato el 4%. Esa acción de cumplimiento es algo que eh, me decías que quieres hablar de lo que me gusta hacer en el ministerio, uh -huh. es hacer que la ley se cumpla. Este tema de personas con discapacidad es un tema que tenemos que poner todos de, de, de nuestro esfuerzo para lograr que las condiciones de derechos se, se, sean iguales, que no exista discriminación y esta tarea creo que es importante y hay que pedírsela a todos los alcaldes y gobernadores que ya cumplan ese, ese, ese porcentaje 4% que está en la ley y hay que cumplirlo. Seguro que sí. Eh, eh, la... La constitución establece, ministro Lima, eh, los símbolos patrios y habla, por ejemplo, de la bandera tricolor, habla de la huipala, ¿no es cierto?, que sí, sí. está justamente detallada específicamente como un símbolo patrio. Eh, ayer escuchamos unas declaraciones del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, respecto al tema. No sé si usted las escuchó, las vio, ¿sí? Eh, ¿Podemos repasarlas un ratito? Sí, Yo las tengo acá, las hemos puesto. Ese momento en el que Camacho hace justamente esta referencia a, a la huipala, ¿sí? Lo escuchamos, lo recordamos. Y solo venga a querer imponer una bandera que no nos representa como cruceros. Y solo venga a querer imponer una bandera que no nos representa. Bien, eh, Es el momento exacto, fueron exactamente los segundos que el gobernador Camacho explicaba de por qué no quiere invitar a las autoridades del gobierno para las, los próximos actos del 24 de septiembre. Eh, más allá de lo, de lo cuestionable que pueda resultar todo, eh, esta referencia a no van a venir a imponernos una bandera que no es la nuestra, recordando el episodio que justamente se produjo la vez pasada cuando eh, pues hubo sectores allá en el momento del acto que impedían que, que se hice la, la huipala, no es cierto que estaba justamente... Eh, prevista que, previsto que se haga eso, ¿no es cierto?, al lado de la tricolor y la bandera de Santa Cruz, eh, eh, hubo un, en ese momento uno, una, una cuestión muy violenta, eh, finalmente terminó izándose, pero ni bien se dieron la vuelta a las autoridades nacionales, la, la rearon, la, la huipala, ¿no es cierto?, es decir, en un franco desprecio por, por ese símbolo patrio. Eh, recuerdo incluso, recuerdo que una vez, acompañando justamente al presidente, en uno de los, eh, de los actos, eh, en Tarija en particular, llegaron al extremo de cortarlo el mástil, eran no. tres mástiles previstos para la ceremonia de la efeméride de Tarija sí. y tiraron abajo uno, lo tiraron abajo. Y el acto se postergó porque tuvieron que reponer eh, otro mástil para poder llevar adelante la, la ceremonia con los, con los símbolos patrios. Eh, ¿qué, ¿Qué le dice esto, ministro? ¿Cómo, cómo, cómo lo ve? Ay, recordar momentos tristes de la vida del país. el 2019 creo que gran parte del conflicto se derivó de la huipala y ver lo, lo importante que es este símbolo, lo que, lo, lo que está pasando en Colombia, en Chile, en Argentina, cómo lo plurinacional está siendo parte del discurso en la Asamblea Constituyente en Chile. Creo que respetarnos el pluralismo en los términos de nuestra constitución, el jurídico y en general lo que ha ocurrido con la huipala y es una construcción que está pasando en nuestras fronteras y desconocerla en la manera que lo hace Luis Fernando Camacho muestra claramente un discurso de odio. Son temas en los cuales no se puede tolerar, la libertad de expresión tiene un límite y es el discurso de odio y permanentemente este desconocimiento a la constitución y la posibilidad que se está planteando de seguir buscando profundizar divisiones entre los bolivianos, no son tolerables. El discurso de odio es inadmisible contra cualquier eh, colectivo, contra cualquier símbolo y con lo que representan los símbolos. Los políticos tienen que tener extremo cuidado en cada palabra que hacen y lo que ha hecho Camacho y lo que viene haciendo, eh, tratando de politizar el censo, generando confrontación en temas que no merecen esa confrontación, es algo que ya está quedando de lado en Santa Cruz. Yo lo que veo es un departamento que está eh, claro en que la feria tiene que realizarse con el mayor éxito, eh, que tenemos que recuperar la economía, que cada día que eh, pueda haber protesta social, también los demás tengan derecho al trabajo. Creo que esa es una sociedad democrática que nos está mostrando, una persona en concreto no tolera. Ese discurso de hoy, por lo tanto, además de ser eh, en su momento analizado, si merece acciones legales, no puede ser admisible en una sociedad democrática nunca. Ese discurso podría eh, tener eh, ninguna posibilidad de de consolidarse en un país como Bolivia yo creo que algo que, que de las cosas que a mí me gusta en el ministerio es el trabajo que hacemos con la ministra de culturas una causa grave de la crisis del 2019 fue el racismo lo dijo el GIEI, nos dio el mandato de hacer una cumbre eh, para identificar estas causas y tratar de que esto no se vuelva a repetir y ahí está la educación, creo que todos los expertos en, en, en, en, en África, en Sudáfrica, todo lo que ha hecho Mandela, todos los Todas las buenas prácticas para eliminar el racismo en una sociedad parten por la educación y por dialogar y por construir país entre todos. Creo que ese trabajo que está haciendo el presidente Arce es ese, ¿no? de crear institucionalidad y dejar de lado este discurso de odio que no le va a ser bien a nadie. ¿Este tipo de declaraciones, por ejemplo, podría acarrear algún tipo de consecuencia jurídica, bueno, alguna acción que le puedan iniciar? A mí me parece que es un claro discurso de odio, pero bueno, con Luis Fernando Camacho hay que tener... Eh, cuidado con la victimización, hay que analizarlo bien. Eh, tenemos en este momento una preocupación mayor por compras irregulares que está haciendo esa gobernación. Claramente cuando le compras un carro bombero, a la policía con un proceso de contratación directa, una empresa que vende café, no parece muy regular. Cuando vas ampliando el plazo para que te llegue ese carro eh, indefinidamente y nunca llega, tienes problemas mayores que su declaración. Creo que hay un tema de transparencia que tenemos que trabajar con mayor seriedad con respecto a la gobernación y no, no quisiera que esto se vuelva un tema de me están persiguiendo políticamente porque dije algo, no que hay un tema de transparencia y de corrupción en esa gobernación que estamos investigando y que nos preocupa porque hay casos concretos que muestran que no están actuando transparentemente y no están, actuar transparentemente también implica realizar acciones, tú sabes que en política y en, gobern en, en, en una gobernación se te juzga por hacer, y por no hacer, y estar con una ejecución del 10% a agosto, septiembre, es que vas a tener que darle cuentas al pueblo cruceño por no haber hecho. No puede ser que en un momento de reactivación económica estés con ese nivel de gestión y de trabajo por el pueblo cruceño. Hay muchas cosas que hablar sobre esa gobernación y creo que, eh, lo reitero, esta anécdota de discurso de odio no merece más que un comentario mínimo como el que hacemos ahora recordaba el ministro Iván Lima cómo fue el, el tema de la huipala el detonante para que la gente reaccione justamente en 2019 cuando se pretendía aparentemente ir en contra del sentido de la historia, no sé, es hacer volver atrás los relojes y decir, bueno, la huipala finalmente volverá a ser el trapo que siempre fue, un discurso pero absolutamente desubicado que hizo que la gente reaccione inmediatamente, pero eh, no solamente re, eh, salió la gente a protestar, a, a manifestar su indignación por este tipo de declaraciones ...o este tipo de hechos, sino que fue el propio Camacho el que salió justamente con una huipala. Lo vamos a recordar, el, el archivo tiene esas cosas. ¿Lo vemos? dirigirme a todo el pueblo boliviano. El día de hoy sucedieron hechos que no debieron de suceder, como fue la quema de la huipala en Palacio de Gobierno. Tenemos que aprender a respetar que esta bandera representa a los indígenas. Esta bandera representa a todos los bolivianos. Pero así como respetando las del Timis, la de Santa Cruz, la de Chuquisaca y la de todos los departamentos, formemos todo una nueva Bolivia. Respetemos a quienes se sienten representados con su bandera. Estamos construyendo una nueva nación. Estamos construyendo una nueva patria. Bien, ahí está. Camacho, obviamente, eh, tras los episodios violentos, de la gente que se enojó y dijo: ¿Qué les está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué están atropellando a la huipala, Salió diciendo esto y ayer, ¿no es cierto?, en esta reunión dijo: A nosotros no nos van a venir a imponer una bandera que no es la nuestra, ¿no? Es decir, como, como si en Santa Cruz todos fueran Camacho, ¿no? Es, es un más dato de, curioso. Más, más de 500 mil bolivianos cruceños han votado por el presidente Arce en la última elección. Creo que ese es un dato, pues es, es un dato contundente, relevante. Es un dato contundente. Sí, justamente lo teníamos acá y teníamos la intención de, de, de mencionarlo. Primero que Camacho llega a la gobernación con el 54,6% de los votos. Eso significa que 44.4% no, no estuvo de acuerdo con él. Y él tiene que gobernar para todos, para el 100%. 860 mil eh, votos eh, tuvo Camacho en esa elección, que no es el total de los votantes, reitero, 55%. Y segundo, él más, en esa misma elección sacó alrededor de 600 mil votos para, para gobernador, ¿no es cierto? Uh -huh. Solo para gobernador. Eh, tengo también aquí el dato, por supuesto, de eh, la de lo que pasó en la elección eh, presidencial, ¿sí? los votos obtenidos, ¿sí? aquí los tengo, los votos obtenidos por el movimiento al socialismo fueron 576.567, el 36% de la votación en Santa Cruz, 36%. Exactamente, que tiene que estar representado y tiene todo el derecho de tener a sus... Eh, representantes en todos los actos en Santa Cruz. Pero creo que es un escenario en el que, nuevamente, insisto, el discurso de odio tiene que quedar proscrito del debate público nacional. Muchísimas gracias, ministro. Fue un placer, como siempre. No, pues Espero que un... no tengan que pasar tanto, tantos no, no, meses cuando, para volver a encontrarnos. Cuando gustes estoy Será firme. Un placer. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, gringo. Hemos estado con el ministro Iván Lima, ministro de Justicia. Nos vamos a una pausa. 8.41.